Hola uh, qué tal gente, bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos a sacar un nuevo video y bueno chicos, eh, les voy a decir el, lo que les prometí en el video anterior que era como decirlo como Rotop, está metiendo strikes a los que suben esto contenido o bueno APKs que son de geometrías que son de hackeadas ¿vale? que traen APKs hackeadas o algo así ¿vale? Pues entonces Roto a esto le cabría muchísimo, ¿vale? Le cabría muchísimo porque es un juego, ¿vale? Y que se den, que nos dimos cuenta de todo lo que trae Geometría 2.1, bastantes cosas. Pues entonces esto le cabría un montón, ¿vale? Así que pues bueno, eh, Robto puso esto, ¿cómo decirlo así? Se guitar, le, le preguntó, ¿vale? Y Roto le, le respondió que no. No podían, o sea, spoiler sí se pueden hacer, ¿vale? Spoiler sí se pueden hacer y poner a pecas con, digamos, con hacks o con algo así, no se puede. ¿Por qué? Pues porque eso está mal, ¿vale? Eso está en contra del juego y eso está muy mal. La que le arruina todo el tiempo a Roto, ¿vale? Y le arruina el secreto que él tiene, todo lo que él tiene. Así que, pues bueno, eso era lo que les quería traer hoy. Eh, para ya que muchos no miran Twitter y todo eso, pues para los que no miran Twitter, para entrenarse, ¿vale? Y para que no hagan, para que no jueguen esto, para que Roto no les pueda meter una strike, ¿vale? Ya sabemos que. Cuando uno sube un video descargando Digamos, eh, descargando geometrías 2.1 O algo así, pues bueno, eso sí se puede ¿Vale? Pero pecas con hacks o algo así No se puede, ¿Vale? Solo se pueden descargar Digamos, el juego así pirateado, pues sin hacks No importa, no importa, pero bueno eh, eh, pues Roto le carga Muchísimo a esto, ¿Vale chicos? Así que pues Bueno, eh, para que no la vayan A cagar así, para que no la vayan a cagar Dios mío, y para que no les meta un Strike Roto y pues eso era lo, era lo que les venía a traer hoy. Ya es una noticia un poquito cortica. Ya que, pues bueno, es un, a, aquí les estaré poniendo la foto arriba, en la pantalla. Bueno, ya se las puse hace rato, pero bueno, ya se los vuelvo a recortar más adelante el video. ¿Por qué? Porque somos así, ¿vale? Pues entonces, eh, eso fue lo que, con lo que habló Guitar, que tiene contacto con Roto ¿vale? Ya sabemos que él tiene contacto con, con, con Roto Así que pues bueno, eh, GMT 2.1 se acerca más, se acerca. Y pues nada, nos vemos, hasta la próxima. Adiós.